New York yeah, uh, uh, uh. Sueno en New York Sueno en LA Y esos rapero rimando con delay Mi cuello frío Como el relay Mi joyería es de primera ley Gotas de agua En el cristal Gafas de sol Y lluvia en mi lagrimal Ronda en el car Pilas de la bayal, Imaginando algo que no pasará Blue Waterfly baby Yo me transformo En otro estado porque no me conformo Blue Waterfly Volando high Blue Waterfly Es lo que hay Blue Waterfly baby Yo me transformo En otro estado porque no me conformo Blue Waterfly Volando high Blue Waterfly Bebe, bebe, bebe, bebe Yo no quiero amigos, solo cheque y efectivo Y yo estaré solo, llorar en un deportivo No soy el primero, pero todo lo consigo Le pongo mi esfuerzo y siempre cumplo mi objetivo He creado mi mundo para escapar del de verdad Nunca digo nada fake, siempre hablo ha pasado, pasará. Me merezco, eso y más. El cielo gris está nublado. Pensando en ti, en tenerte a mi lado. Pero no puedo, ya he despegado. Ven a ver, me metí desesperada. Blue Butterfly, baby, yo me transformo. En otro estado, porque no me conformo. Blue Butterfly, volando high. Blue Butterfly, es lo que hay.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 ¡Blue no Butterfly! ¡Blue no Butterfly!